Hola, saludos desde Alicante. Soy Fe San Juan y te doy la bienvenida a Activar tu Poder. Activar tu Poder es un curso pensado para todos aquellos que en este momento de vuestra vida sentís que no estáis creando la vida que deseáis o que no os estáis convirtiendo en las personas que quisierais ser. ¿Cómo conseguir eh, cambiar esto? Bien, pues en el curso lo haremos en cuatro fases, verás. La primera fase está dedicada a pensar qué es el poder, para qué ese poder, qué poder necesitas y para qué podrías emplearlo, qué es el poder, y también asentar las bases de tu poder personal para poder construir desde ahí. Necesitas unas bases firmes para que lo que construyas se mantenga en el tiempo. Esa sería la primera parte. La segunda parte eh, vas a trabajar en esas cosas que están mermando tu poder. Y es que es increíble hasta qué punto eh, cumplir años en muchas ocasiones es perder poder. Eh, entonces ahora lo que vas a hacer va a ser ver qué cosas de las que hay en tu vida te están quitando poder para empezar a quitarlas del medio eso te va a liberar un, una cantidad de poder y de energía enorme para construir la tercera parte es esa ¿qué vas a construir? el poder eh, es poder para para hacer cosas, para hacer algo ¿qué es ese algo que quieres hacer? eso lo vas a trabajar en la tercera parte ¿Mm? y la cuarta parte que es la parte que a mí más me gusta es eh, la de coger el poder en tus manos eh, en esa lo que haces es crear una declaración al universo, crear tu declaración al universo, en la que le dices quién eres, qué estás eligiendo para tu vida, en qué persona te estás convirtiendo, en qué estás trabajando para convertirte, y le das las gracias por todo eso que ya tienes, que eso es una cosa que normalmente olvidamos, que tenemos montones de cosas, montones de cosas a las que no le sacamos partido. Cuando hablo de cosas. Además, no estamos refiriéndonos a cosas, es a cualidades, es a capacidades que no estamos utilizando y por las que no damos gracias en absoluto. Entonces, es darte cuenta de todo eso que tienes y empezar a dar gracias por ello y a sacarle todo el partido posible. Eso te va a generar un poder de la leche. Lo verás. Si me acompañas en este curso, lo verás. Entonces, ¿es un camino fácil? Es un camino sencillo, sí. Lo que es también es... No lo vas a conseguir en dos días, ¿vale? Quiero decir, queremos las cosas para ya, para ayer. No, para ayer no. Te va a llevar, bueno, te va a llevar un poquito de tiempo, pero ¿qué más da? Quiero decir, es tiempo bien empleado y va a haber un antes y un después. Vale, eso el curso. ¿Por qué he hecho yo este curso? vale, pues yo he hecho este curso porque tengo 55 años y la gran mayoría de ellos, el 98%, no he tenido el más mínimo poder sobre mi vida. Entonces yo me levantaba por las mañanas y me encontraba con una vida que no me gustaba y con una persona que no me gustaba que era yo. Empecé a trabajar, a darme cosas, a emplear todo eso que había aprendido y que no estaba poniendo en práctica y mi vida ha cambiado, no os podéis imaginar cuánto. Entonces, eh, eso que yo he conseguido eh, es lo que te cuento aquí. No necesitas ayuda para todo el camino, lo que necesitas es... Encontrar los cuatro primeros pasos que te ponen en la buena dirección. Y eso es lo que pretende este curso. Esos cuatro primeros pasos que te van a poner en la buena dirección. Espero que me acompañes, que aprendas mucho, que lo disfrutes mucho y que consigas activar tu poder para darte la vida que te mereces. Un beso.